Cuando empecé a Feria... Empecé a conocer mucha gente, mucha gente de primera, buena onda. Mariano, ¿cómo andás? Bien, ¿no? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Feria que iba, así sea una, un lugar nuevo, así amigos nuevos. Feria nueva, amigos nuevos. Y bueno, y siempre eso me hizo sentir bien. Tarde. Al principio empezamos con cestería, después empezamos a vender artesanía de cuero, también un poco de macramé, y ahora estamos con mosaiquismo. Estamos vendiendo mosaiquismo. pirámides, terriblemente, arriba, la pesca, carecer y aprender de otros armaduras, ellos pasan pelo que tener la autoestima para arriba, darle a tu fliam pan para comer, sola, 10. ¿Qué haces, Ledito? ¿Qué haces, tipo? ¿Qué andas haciendo? Nada, estás escribiendo un temita. Bueno, estás? Eh? bien? ¿Vamos? ¿Estás tranquilo? Dale, vamos. vamos. ¿Para qué? Che, qué bueno, Ledito, que estás sumando al taller. La verdad que los pibes están copadísimos con la idea, ¿Sí? con la actividad. Incluso hay un par que ya rapean, ¿viste? Oh, Entonces se van a echar al toque. Sí, oh. estaría buenísimo poder armar unos temas y grabarlos. Chico, ¿eh? Sí, de hoy, de bueno. ¿eh? Sí, la verdad que yo estoy re contento, eh, yo voy a dar mi gramo de arena ahí a los chicos para que hagan música, hip ah, hop, que yo también, viste, eh, es, es la cultura y es forma de vida para mí y nada, quiero integrarme y estar ahí con todo. Y eso de los temas, obvio, que lo vamos a sacar, ¿cómo que no? Acá a cortar el chiquitito ese y ponéselo ahí. Ah bueno, tengo que poner la aspira para terminar un poco más. Para que el círculo quede perfecto, siempre sacale en los bordecitos. Y Angelito, ¿cuándo viene a buscar esto? La tarde. Che, Cari, ya que estamos. Dice, sí. nosotros tenemos un. Estamos grabando un documental y bueno, estamos, estamos filmando diferentes talleres. Eh, vos no me dejaría que yo pueda grabar un toque acá con... Pero sí, claro, dale, obvio, sí, sí, dale. Está bueno, qué bueno lo. Eh, bueno. Luis, bueno. hey, ¿qué proyecto tenías pensado para afuera? Y para afuera, a mí me gustaría, qué sé yo, salí y estar como, como los pibes allá, no sé si ahí en la feria, pero... Poder tener algo, algún emprendimiento, algo de eso, estaría bueno, estaría copado. Más que nada para salir de, de todo esto, ¿viste? No, ya no va más esto. Eh, esto es mosaiquismo y esto es estería. Todas estas cosas en el, en el taller, en los chicos. Y ahí en la revista le cuentan un poco eh, de, lo, de los trabajos, cómo lo empiezan a producir. Y un poco de la vida también de los chicos, de lo que eh, viven adentro y lo que vivían afuera. ¿Cuánto cuesta esto, señor? No, esto no tiene precio. Es para que la gente se entere de lo que ah, viven los para chicos la promoción, ahí adentro. Una promoción, digamos, claro, para, una promoción. Para que la gente sepa, que claro. Parecido, ¿eh? Ah, bueno. Hola. Sí, buenas, amigo. Bien, bien. ¿Cómo ¿Todo estás, Leo? Bien, bien. ¿Todo bien? Te fijo acá adentro, mi que me está acá. Escuchame, ¿qué estás haciendo vos? Estoy estudiando. Ah, ¿qué tenés? ¿Qué estás teniendo loco? Tengo que rendir ahora el 30. Ah, bien ahí. Yo también empecé a estudiar. Ahora me preparan para el año que viene. ¿Qué vas a estudiar? El electricidad automotriz. Lo que me gusta a mí, Pablo. ¿Vos sabés? es desarmar, pero... ...armar no, viste. Está bien. Pero bueno, ¿entendés? Para eso vamos a la escuela, para estudiar. Y sí, por eso me estoy esforzando un poco. Escuchame Pablo, ¿sabes qué tenía acá? Para ir si va al coso, que viene al leito. ¿A dónde? Ahí al cultural? Sí, vamos, pero dentro de un ratito. Yo estoy estudiando. Bueno, eh. dale, lleva el equipo mate. ¿Sabes qué está al leito? Ey, Nacional, todos. Ahí Nos voy, ahí teño... voy, ahí voy, ya termino. Ahí ¿Vale? voy, ahí voy. Dale. No, <risa> Yo de música. Hola Portillo, te dejo la lista de hoy bueno. del taller. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Dale. es buenísimo, me encanta. Ajá. ¿Este cuánto sale? Este, eh, 100 pesos. ¿Te lo llevas? Bien. ¿Cómo andás? Rubén. ¿Cómo va la venta? Bien, bien. Ahí, ahí. Acá traje un par de trabajo. Ah, bueno, dale, a ver, a ver, deja que yo lo saco. Tan buenos, están. Sí, ¿bendiste algo? Sí. sí, algo, sí, están bueno, eh? buenos. Yo me voy a tomar, voy a saludar a Mariana de la Dale. Bueno, chicos, como quedamos la semana pasada, hoy nos eh, visita Leo. Eh, ¿Pide? Hicimos, estamos muy contentos de que él esté acá. Y bueno, la idea es que Leo hoy nos muestre un poco lo que él hace con el hip hop, su arte. Bueno, hola ah. chicos, ¿cómo están? Un placer. Hola, hola. Me llamo Leito. Y, nada, hago rap y me encanta. Hago música. Eh, nada, hago mi vida en un papel, todo. Y trato de transmitir una positiva para todos los pibes acá. Y el hip hop se basa mucho en la libertad, en la libre expresión. Y como que es un, una parte fundamental. Ustedes que están ahí entre cuatro paredes poder expresarse, así que nada, no, vamos, vamos a ver qué sale. Así que no, vamos a presentarnos eh, uno, uno cada uno, así que vamos por vos hermano. pero Quiero que me digas tu nombre y qué clase, qué género más te gusta de música. ¿Cómo andas Leito? Mi nombre es Fernando y me gusta variedades de música, me gusta la cumbia, me gusta un montón, me gusta la música en sí. En lo general, sea lo que sea, me gusta cantar. ¿Opa? ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué música más te gusta y cuál es tu nombre? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andas Leo? Eh, mi nombre es Mariano, eh, hace varios años que escucho cumbia, pero me gusta rock and roll también. Así que el gijo, el rap también va como piño. Hola, Leo, eh, un gusto tenerte de nuevo acá. Me llamo Daniel eh, y música me gusta un poco de todo: eh, cumbia, un poco de rock and roll, reggaetón, todo lo que sea música, tranqui, me gusta. Eh, así que ahora vamos a hacer un, le un ejercicio de una. De una, de una estructura que a mí me salen cuando yo escribo a veces y nada a mí me favorece una banda así que a ustedes lo va a servir Y vamos a poner a escribir un poquito ¿les parece? Da, da, está bueno. les parece es dije claro. sí, sí. Vale. bueno vengo Hola. a buscar un trabajo de mosaicismo ¿Sí? cuando recién empezá y no te sabes manejar adentro cuando vos entras como que llegás con cierto miedo, de cierta inseguridad. Y después cuando vos ya empezás a ver como el movimiento todavía ahí adentro, ya te sentís más seguro. Ya te empiezan a conocer, ya empiezas a hacer amistad, ya te conoce uno, te conoce otro. ¡Mariano! Oh. ¡Hola, Ángel! ¿Cómo anda Ángel? ¿Cómo anda, Mariano? ¿Cómo anda Ángel? ¿Todo bien, ¿Cómo bien? Vengo a buscar los trabajos de los pies. Mirá cómo quedaron los trabajos? Quedaron buenísimos. Uh, sí, buenísimos, laburan buenísimo. bien los pibes, de una. Sí. La verdad maso? que es un espectáculo. ¿verdad? Che, ¿qué están haciendo acá adentro? Eh, estamos en el taller de, de, de música y estamos acompañados con Leito, ¿viste? Ah, sí, sí, Leito lo conozco un... al pibes, sí, sí. un rapero, ¿viste? Escuchó para el tema canta bien el pibe Canta rap, hip hop. Sí, sí. ¿Vos andás bueno, bien? Sí, bien. Bueno, bueno me alegra de verte. Me tengo que ir. bueno Un gusto, verte. Vale, vete, la vale igualmente. Chau, chau. Yeah, yeah, um. Uh. Uh, yo, hey, oh, mira, me presento con la gente, yo me llamo Leonardo Me pusieron la palabra, corazón es todo lo que guardo Si tengo el fantasma, no tengo un fantasma, no lo veo No somos fantasma, ser humano, mira, tengo juego No tengo ego, hermano, como anormal Normalidad de tirar lo que puedo, siempre como va Uno cada vez que va cumpliendo más edad Se va dando cuenta, o sea, va pensando más seguro Y se va dando cuenta de lo que es estar ahí adentro De las peleas, los quilombos, de lo que habla de para dónde mirar, de sí, todo, de tu familia, es como que... Se queda en, en cero tu vida de ahí, arranca después que pasa las puertas de, de la cárcel para afuera. Laburo en el centro, pero respeto también los de la villa. Que están ahí hermanos sabes que nunca te descarto Los de la villa ponen pecho para ganarse el plato. Luego con lluvia, hoy está medio nublado un poco más. Tirando flojos pados, los no paro más. Cantando la canción con la fuerza del compañero. Aplazo para ustedes, sigan todos por sus sueños.